Este sábado, 30 de octubre Este sábado, 30 de octubre, continúan las eliminatorias de los Juegos Deportivos Nacionales Estadio Quincho Barquero de Paraíso 10 de, de la mañana Comité Cantonal de Deportes de Cartago se enfrenta al Comité Cantonal de Deportes de Oriamuno en la categoría U17. ¡Vívalo, disfrútelo únicamente aquí en TVCD Deportiva! Now. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.